En hiperlimpieza disponemos del cubo de fregar industrial Grisov, con prensa incluida, que tiene una capacidad de 32 litros. El uso de este cubo se recomienda para edificios de oficinas, negocios, almacenes y naves industriales. El cubo se compone de polipropileno, un material altamente utilizado por su resistencia. En dos lados del cubo está impresa en color negro una señal de peligro por suelo mojado. El asa es de color negro, está fabricada en metal y permite transportar el cubo con seguridad, sin que se derrame el contenido. Las ruedas del cubo poseen una alta calidad, son móviles, giratorias y están fabricadas en polipropileno.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 Al escurrir la fregona con la prensa, se aumenta en comodidad a la vez que se reducen tanto el tiempo como la cantidad de agua desperdiciada cuando se está fregando. Además, la prensa incluye un colgador que permite acoplar el mango al cubo y poder transportarlo cómodamente sin tener necesidad de sujetarlo.